Y bien, soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, mentor de éxito espiritual. Cuando esta mañana tenía ciertas dudas de cómo enfocar esta Open Class, esta clase abierta, eh, para compartir los secretos del curso Caez en la cuenta que CAEZ, lo que esconde en ese acrónimo es cómo alinear tu espiritualidad a tu día a día pues estaba diciendo ¿qué pasa si les hablo de lo que hablaba el libro que presenté el otro día Zenobio si hablo de esa transformación ese despertar ese caer en, en la cuenta de lo importante y bueno, estaba en esas cuando resulta que, que recibo un mail de una persona donde decía la convicción de que si trabajaba en lo que había aprendido tendría éxito wow claro yo te puedo explicar teorías de qué va este curso caed que está está ya entrando en una nueva promoción en la que tú si quieres puedes formar parte y lo importante no es explicarte cosas teóricas lo que dicen otros sobre cómo han caído en la cuenta que otro día compartiré los testimonios de los alumnos, hoy quería más bien seguir un guión de mi corazón. Porque hay una cosa importante. Esta persona decía que iba a trabajar, a hablar de lo aprendido de lo vivido y claro el guión que nos va a conectar a ti y a mí es eso que está dentro de nosotros y que voy a a darte las claves para que veas y luego tú ya decidirás Qué hacer. Creo que voy a intentar enseñarte a cambiar tu perspectiva de vida actual. Te voy a enseñar cómo hacerlo y para que tomes la decisión. De vivir alineado a lo que eres, lo que tienes y haces. Conectando realmente con lo que realmente te hace feliz. Te da paz y sentido vital. Bueno, pues sin más dilación voy a entrar a explicarte... Que el curso CAED, en un principio, tenía cuatro módulos, cuatro, cuatro pasos, ¿no? Para conseguir que tu espiritualidad sea una pata más de tu vida y una y una pata, un soporte, un, un, un, una base que, que permita interactuar a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, en eso que, que, nos, que nos, eh, nos empuja cada día a vivir. fíjate los gestos y quiero que esto sea un, un, una, una charla sosegada ¿por qué quiero que sea una, una charla sosegada? pues porque lo que te quiero decir es que yo Primero, fíjate, me nombro Jenny primero, en vez de pensar en ti. Yo he pasado por un proceso y ahora quiero compartirlo contigo. Y quiero también decir que lo que había pensado en un principio al crear el curso Caez en la cuenta se ha enriquecido porque hemos tenido en cuenta en este proceso un aprendizaje importante algo que nos tocaba y es el tema de la fe que es un tema que no estaba explícitamente en el curso pero ahora va a formar parte de él y claro, yo te haría una pregunta ¿qué te impide alinear tu vida con el poder interno? ¿qué te impide? pues si me conoces y me sigues sabrás que bueno, soy poeta y que utilizo muchas veces la poesía para revelarme, para escuchar a mi corazón. Y fíjate lo que he escrito. Es breve. ¿Tienes poder? ¿Dónde reside? Fe en que la fuerza y las capacidades están en ti. Conecta. Eso es lo importante Generar confianza En tu vida Confianza primero en ti Confianza en los demás Confianza en tu proyecto, en tu trabajo, en tu vocación, en confianza en esa misión que o has descubierto o sea te ha sido encomendada. Y es importante saberla. En el curso CAEZ eh, lo que hacemos es ir indagando en nosotros. Ya te voy a explicar cómo, cómo, lo, cómo lo hacemos, ¿no? Y si quieres puedes hacerlo en grupo. ¿eh? O, como te voy a dar las claves, puedes aventurarte en tu interior... Y en tu vida, no he dicho confianza o fe en Dios, en la energía, en el universo, en eso que contiene la espiritualidad, que es la conciencia. Entonces... Eh, si ya tienes en cuenta que lo primero que has de trabajar que yo estoy haciéndolo hoy día sí es tener fe sentirme cuidado sabiendo que todo mi ser, no solamente mi cabeza que mi ser, mi estar aquí tiene un propósito y es volver al uno madre mía sí eso es cuando hablan de de, de, la, de la misión y el propósito, ¿no? El propósito nuestro es tomar conciencia de, de quiénes somos y volver a reconectar con ese quién somos. ¿Mm? Una vez resuelto el tema, bueno, resuelto, enfocado, trabajado, Meditado el tema de la fe, el curso cae en la cuenta, lo que te va a guiar es en, en un camino sin retorno Y decir sin final pero esto asusta y voy a estar toda la vida perdona sí los gurús de ahora de, del marketing digital y de los cursos que dicen de transformación te marcan un punto A un punto B y eso en normalmente corto espacio de tiempo está muy bien, suelen ir al foco de un problema concreto y te dan la solución, pero la felicidad, la paz, el bienestar, el sentido de la vida. Tú, tus aficiones, tu familia, tus amistades, tu trabajo, tu ocio, tu salud, eso no tiene una fecha concreta de principio y fin. Bueno, cuando salgamos de este plano, ¿no? Habrá tenido fin aquí, en la Tierra. Pero, de lo que se trata, es de que tomemos unos hábitos y vivir alineando nuestra espiritualidad a nuestro día a día. Y digo nuestra, tu espiritualidad. Entonces, en el curso, ¿qué hacemos? Pues primero, eh, exploramos. ¿Y qué exploramos? El concepto de la espiritualidad para que no nos hagamos líos, para que tengamos una cierta claridad. Y de ahí, pasamos a trabajar, a profundizar, a descubrir, si no lo hemos hecho ya, nuestros valores. Porque esa es una de, la, de las claves. Esos valores que a ti te mueven, que son inexcusables que forman parte de ti entonces lo primero que puedes hacer es explorar en ti explorar en ti y, y ver cuáles son esos valores quería contar brevemente ¿no? mi historia en la crisis, de los, la crisis de los 40 y un divorcio pues, conflictivo y demás ahí tuve un despertar ¿no? sobre todo cuando me formé como terapeuta transpersonal el, el, el volver a mí, al silencio a la meditación al, al descubrir qué es lo que yo quería qué es lo que me sostiene qué es a lo que no renuncio sí o sí pues descubrí que para mí uno de los valores es, es la paz yo hago las cosas que lo que hago me produce paz e intento que produzca paz en los demás el otro día también no es que lo descubriese me di cuenta que esto, esto es una de las cosas que se hacen en, en este curso está en un permanente darse cuenta prestando atención y otro de esos valores que a veces no, no tenía como muy definidos o muy registrados, salieron a la luz. Y fue cuando expliqué, en otro día, en la presentación del libro Cenobios, poemas, eh, para superar una crisis a través de la lectura y la escritura, les dije que... Yo había estado después de esa formación, en otras más, he estado buscando mi, mi espiritualidad, en grupos zen, en bueno en distintos, en, por distintos sitios, como posiblemente tú, ¿no? Eh, eh, cuando, el, cuando el alumno está preparado llega el maestro, ¿no? Entonces, en función de, de la cosa que debas sanar en ti, te va a llegar, ¿no? Una cosa u otra. Y resulta que descubrí que una cosa también, un valor importante para mí, es la libertad. ¿Por qué? Yo a, a, había sido de joven fraile, me salí, y entre otras cosas era, entre otras cosas, ¿no? Por una cierta, entre comillas, falta de libertad. Yo sentía eso, ¿vale? el estar atado a unos votos a, a, a, unos, a unas normas marcadas por otros y bueno, igual que me pasó en ese momento me pasó estando en, en, en una sanga, en un grupo zen de meditación, llegó un momento en que ya dejé de ir y además, en muchos, no sé si se lo ha pasado, ¿no? En muchos de estos grupos, eh, a veces te intentan eh, hacer que te comprometas de una manera, incluso hasta ritual, ¿no? Eh, con, con la causa, con el movimiento, con el grupo. Eh, entonces, claro, yo me di cuenta de que tengo un periodo de estancia. De disfrute, de profundización, pero llega un momento, y digo, pero, que no debería de ser, pero, pues, bueno, que menos mal, ¿no? Que, que, que he descubierto que, que hay un valor en mí, que es la libertad. Y este curso de, de CAED habla de eso, de que hay una cosa muy importante, que es tu libertad de elección. cuando algo te sirve, te sirve durante el tiempo que sea y llegará un momento en que alguna práctica espiritual ya no te haga vibrar no te conecte, no te sirva y encuentres otra entonces bueno esto es así como esta pincelada de hablar de los valores, entonces lo que hay que saber qué valores son los que a ti te sustentan. ¿no? Eh, el, lo segundo, de lo que vamos a hablar eh, en el curso CAED, la segunda clave, es valida. Valida tus acciones y prácticas espirituales a día de hoy. vas a entenderlo porque luego vamos a pasar a, a, a alinear ¿no? porque el curso era cómo alinear tu espiritualidad a tu día a día no claro, primero tienes que saber qué es tu espiritualidad qué valores sustentan o, o, o, o se nutren de esa espiritualidad luego vamos a ver qué acciones y prácticas espirituales haces al día de hoy Yo me he quedado sorprendidísimo porque cuando paras, conectas, te das tu tiempo y empiezas a avisar, a chequear tu día a día, vas a descubrir eh, todo lo que haces. Y todo lo que haces desde un sitio que no es la mente ni es el corazón sino que es la suma de la mente del corazón de tu, de tu cuerpo incluso que te dice y es lo que llamo el alma ¿no? y haces cosas practicas cosas que están en línea con lo espiritual que en este momento dices, pues chico que creo que no ¿sabes? pues pues bueno, es que este no es tu sitio ¿vale? porque yo te voy a hablar de cómo alinear tu espiritualidad es decir, si tienes dudas o no estás en esa onda es que no estamos en la frecuencia ¿vale? pero si realmente tú sientes que la religión ya no termina de aportarte todo lo que te aportaba pero la, la vida material el ruido el mundo Tampoco Y tu trabajo tampoco Es que te, te, te satisfaga Joder, Algo pasa Algo pasa Algo pasa Y si Y si Exploras en ti Ves tus valores Ves qué haces Qué no haces Y por qué ¿Y para qué? Valida Esto es como un ¿eh? Explora Valida Da validez ¿Qué es lo que a ti te vale? ¿Qué es lo que a ti te vale? Porque si a lo mejor lo que a mí me valga A ti no te vale no, por ejemplo, creé durante la pandemia, algunos me seguíais, y, y, y creé verso energética. A mí, a, a mí es una, una práctica eh, que me vale, ¿por qué? Porque yo soy un amante de la poesía y, y, y, de, y del sonido y de la alegría y, y creo eh, un, un, una práctica por llamarla así, una técnica, creo una experiencia, mejor dicho, creo una experiencia donde mezclo el verso, el sonido, la energía, porque he descubierto en mí también, en este curso, que primero me lo hice a mí mismo, ¿no? es, eh, eh, esos um, Iba a decir poderes sanadores, o por lo menos ciertas habilidades de sanación, y sobre todo de sanación espiritual. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hice? Pues crear algo que me produjese equilibrio. Yo sentía, y no sé cómo lo has vivido tú la, la pandemia, me sentía muy desequilibrado. Entonces, genero una práctica, una experiencia, que me ayuda. A equilibrarme a sentirme feliz y eso que a mí me vale a otros muchos os, va, o, o, os valió y la disfrutasteis y, y decíais que os ayudaba a, a, a sentir paz y, y tranquilidad y, y fíjate m, m, alguno hasta decía a... Uh, uh, a distraerse de, de, de, de eso que pasaba. Y, y lo importante no es que te distrajeses, salieses de, de la, del mundo de la supuesta realidad, es que entrabas en tu mundo interior, que es mucho más rico, que es donde está la vida, donde está tu vida. ¿Eh? Entonces, eh, esto es lo que vamos a hacer. ¿no? Eh, eh, eh. Eh, en esa segunda clave, ¿no? Eh, a, eh, validar eso que uno puede creer o puede asumir ¿eh? Eh, de, de su religiosidad o, o, o de, su, de, su, de su inspiración. ¿Vale? Por lo tanto, disculparme que a lo mejor sea a veces un tanto repetitivo, pero es para que nos quede claro, eh, ¿Cuáles son estas claves? Porque yo te he prometido eh, esta mañana y ayer que te iba a dar las claves a enseñarte a cambiar tu perspectiva y vida actual como persona que busca paz y bienestar, como profesional en busca de éxito, pero ojo, éxito en todos los órdenes de tu vida y como ser que busca la felicidad. ¿no? Y estas claves, eh, a no ser que estés apuntándolas, pues es mejor que las vayamos recordando. Ten en cuenta la primera cosa importante a, a, a trabajar. ¿Qué digo a trabajar? A experimentar es la fe vivir con fe con confianza en ti en los demás en el universo en Dios si crees en él en la conciencia la inteligencia cósmica Primero fe, después explora, explora tu espiritualidad, explora en tu interior y explora, descubre y agárrate a tus valores. Lo siguiente es que valides. Valides esa espiritualidad, esas prácticas, esas acciones, eso que te hace un poco más feliz, un poco más realizado, satisfecho, ¿no? Sí. ¡No, no! ¡Sí! El siguiente paso es... Y aquí viene lo, lo potente. Alinea tus propuestas. Lo que tú... Has visto que para ti es válido. Con un compromiso desde el interior. Pero un compromiso tuyo. Libre. Un compromiso desde el interior para que te sea fácil, fluido y flexible eso que te hayas propuesto a hacer. Oye, yo por ejemplo todas las mañanas me hago un paseo meditativo. Eso está alineado con eso he dicho antes, con la paz, con el bienestar, con mi ni alegría sí pues lo hago y ya está pero está alineado a, a eso a, a, a mis valores y esa práctica la decido yo por lo tanto te vas a dar cuenta que a veces haces o quieres hacer cosas o has dejado de hacer prácticas Sí, te pongo un ejemplo: has dejado de ir a misa o has dejado de ir a hacer yoga y no pasa nada, no te sientas culpable. ¿Qué es lo que ahora, ahora, hoy, aquí y ahora, está alineado, te hace feliz, te alimenta, te da fuerza? Eh, es válido lo que está alineado y es coherente con tus valores porque eso es lo que te lleva a la armonía y al equilibrio es que es así podemos darle muchas vueltas pero es así si no es así, coméntamelo y argumentamelo eh, eh, en, en, el, en este momento, en esta clave del alinear, eh, de la alineación, alineación en el curso distinguimos entre alienarse y alinearse la E va en un sitio o en otro ¿vale? a veces nos sentimos alineados, alienados dirigidos por otros y aquí lo que se trata es alinearte ponerte en línea contigo ¿Y, ¿Y cuáles son esos cuatro pilares de la espiritualidad, ¿no? en, en, en esta, para alinearnos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a alinear? ¿no? Pues, me pongo cuatro pilares. ¿no? El basamento, que es la fe, ya lo tenemos. Y ahora vamos a poner unos pilares para elevarme. que De eso, de, de eso va vale lo eso de la espiritualidad, de, de la elevación. Nada más que no se sé puede qué tiene que ser elevación porque puede ser elevación de hecho el otro día en la presentación del libro he o sea, de hecho de cenovio les leía el poema de subo a esta tierra bajando a mí me alzo al universo ahondando dentro subir bajando es mi misión Bueno, sabes que a mí me gusta aderezar esto un poco con, con mi poesía, ¿no? Que creo que te puede ser un toque de atención. Subir bajando. Bueno, esos cuatro pilares, además que sepas que, que si entras en el curso, te regalaré un ebook donde hablo de los cuatro pilares que son la fuerza, la claridad, la paz y el bienestar. Y si recuerdas, hemos comenzado hablando de eso, del poder, de la fuerza, de nuestro poder. A veces nos sentimos flojos, apagados, sin, sin energía. Y lo que hace la espiritualidad cuando la alineamos en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra casa, eh, con nuestra familia, cuando salimos a hacer deporte o un ocio que nos gusta, no sé, hasta ver la televisión, todas estas cosas estén alineadas. ¿Y eso qué es lo que te da? Pues te da fuerza. Los momentos de silencio, de esa conexión espiritual... Te dan claridad. Por supuesto, lo vengo diciendo y es como yo saludo siempre. Paz y bien. Esos son para mí los cuatro pilares. Claro, si, si, si mis pilares son, voy a a energetizarme, uy, y lo he dicho bien, a la primera. Voy a, a enchufarme. voy a, a tener esos momentos de inspiración de claridad con fe, con confianza y voy a estar en permanente estado no de alerta sino de paz bienestar ahí va a surgir el amor va a surgir todos estos otros elementos la pasión el, el, la realización personal eh, individual vocacional ahí, ahí está entonces ya has visto el recorrido que te vuelva a repetir, explora en ti, en tus valores, valida tu espiritualidad, tus acciones, eso que te da esa paz, esa fuerza, esa claridad, ese bienestar. Alinea todo eso con tu día a día, con tu trabajo, con tu familia, con tu ocio, con tu salud. Con todo, con todas las áreas. Y, y, y como te he dicho, es válido lo que está alineado y es coherente con tus valores, tus valores, porque eso es lo que te lleva a la armonía, al equilibrio. Y el cuarto tema clave es planifica. Como ves, muy marketiano. Explora, valida, alinea, planifica. Claro, eh, cuando haces un curso, un taller, eh, siempre te vamos a pedir: pasa a la acción. Hombre, puedes una acción inspirativa alocada eh, que hoy y mañana va o puedes hacer lo que han estado haciendo por ti a lo largo de tu vida otras personas otras instituciones planifica ¿Y cómo se va a hacer esto? A mí me encanta una, una, una frase de, de los proverbios, ¿no? De la Biblia. Eh, que, ahora porque lo tengo ahí de frente, ¿eh? lo tengo ahí puesto porque es que no, yo no soy capaz de acordarme de que es el capítulo 16, versículo 9 de los proverbios, ¿no? Pero bueno, por si acaso a ti eso te aporta algo, pues que sepas qué dice. El corazón del hombre traza su rumbo y a Dios le corresponde dirigir sus pasos. Esta frase casi resume todo porque habla de la fe, de dejarte en manos de sí, sí con tu corazón tú traza. Eh, recuerda. Nelson Mandela, ¿no? Y ese verso de Heini eh, que, que, que se decía todos los días a él para, para no morir ahí de, de asco en la cárcel, ¿no? Yo soy el capitán de mi barco, ¿no? El capitán de mi vida. Sí. Traza el rumbo. Y entrégate. Entrégate. Dios, el universo, el famoso fluir, te llevará. Entonces, ¿a eh, ¿qué, qué, qué, qué nos vamos a comprometer en esta parte de planificar? Pues en analizar la rueda de la vida, ¿vale? Eh, que, bueno, hemos venido hablando, le he repetido así, ¿no? Como, oye, pues la salud, el dinero, las finanzas el amor, las relaciones, la pareja, la familia los amigos, el ocio el trabajo y también tu espiritualidad ¿Eh? ahí está el tema, planifica esto con papel y boli o con una excel o como tú lo quieras hacer ¿por qué? porque esto va a ser un planning, mejor dicho en el que tú, con tus decisiones, con lo que está alineado y te hace feliz, te va a permitir ser con paz y armonía, y digo ser, y ahora digo estar estar, estar aquí y ahora y dejarnos de las tontas y las tonterías de otros tú puedes decir, y de tus tonterías no, de las mías también que no quiero enganches que no necesito Nada más que tirarte ahora, arrancarte. Lo demás es cosa tuya, es tu responsabilidad, es tu compromiso. Estamos en la era de, de acuario, del despertar. Y del actuar. Y de llevarnos por el aire, nuestro aire. El aire, vamos a llamarle divino, ese aire nuestro, dejarnos llevar por el aire, hacia, eso que dicen la tierra prometida, otros dicen el cielo, Yo me dedico a bajar el cielo a la tierra. A facilitar espacios para tu encuentro. Y de eso se trata. Básicamente, de eso se trata el curso Caez en la Cuenta. podría decirte muchas cosas más pero ¿de qué te serviría a ti? que yo te hablase de muchas cosas te embotase la cabeza y luego dejases eso ahí diciendo, bah, otro que me ha hablado de Vuelvo a repetirte, vive alineado a lo que eres, lo que tienes y haces, conectando con lo que realmente te hace feliz, te da paz. ¿Sí? El curso CAEF, y ya voy a ir acabando porque creo que te ha quedado medianamente claro en qué consiste este trabajo interior, de caer en la cuenta. ¿Mm? En sus primeras promociones fue eh, un curso online de eh, seis sesiones de hora hora y media. Lo digo porque es eminentemente práctico. La teoría mmm, es la justita. Ahí es un trabajo entonces facilito el espacio para que tú te encuentres para que trabajes y eh, son ahora cinco sesiones donde trabajaremos la fe la exploraremos en nosotros, validaremos nos alinearemos y planificaremos y tendremos también dos sesiones grupales o mastermind para compartir las dudas, los avances y demás y retroalimentarnos que es muy importante no estás solo si no quieres, no estás solo tú tienes derecho a tu soledad a disfrutar de ella no a padecer ni sufrir, sino gozar de ella. Y puedes hacerlo también en un grupo de personas afines que resuenan algo, necesitan en su vida cambiar, eh, reconectar y. y, y Habitualmente nadie se atreve a decir que es la parte espiritual. Y que una vez que la tengas alineadas las áreas, verás que el amor, el dinero, la salud, las aficiones, el trabajo fluye y se vive de otra manera asegurado fíjate cómo te lo digo entonces ahora serán cinco sesiones dos grupales tendrás material ya te digo el ebook de, de los cuatro pilares de la espiritualidad Estoy creando ahora, si tú quieres entrar en el curso, tienes que contactar conmigo a través de transpersonaltime.com. Seguramente no se te ha quedado, pero me puedes comunicar por WhatsApp, por eh, cualquiera de las redes de mensajería. Contactas conmigo. También dejaré mi teléfono, porque me mandas a WhatsApp, claro. ¿eh? Y tendremos una entrevista para ver realmente cuál es tu inquietud, tu problema, si lo quieres llamar problema, o lo que quieres mejorar en tu vida. ¿vale? Y, pues, por tener es, eh, esa entrevista gratis, gratis, que tiene un valor de 100 euros pero que si tú realmente estás interesado, interesado podemos tener una sesión 100 en cuen, 100 de llamadas así porque es Conecta y encuentra tu, no, tu norte y eh, veremos si para ti es bueno hacer el curso o cualquier otra propuesta que yo tenga en, en vigor, ¿no? que se dice entonces, tenlo muy claro contáctame tendrás ese regalo de, de un ebook y otro cuando entres, que será sobre la fe ¿no? y sobre él nos servirá como material de trabajo para, para saber qué es esto, ¿no? a ver, esto de tengo fe en lo que no veo en lo que no creo vamos a sentir, vamos a a saber que se entrega esa confianza esa conexión, ese darte cuenta esa pasión ese sentirse cuidado porque tú no estás aquí al azar por una equivocación, aunque haya veces que hayan dicho que se han nacido de penalti o que el universo, Dios, quería experimentar a través de ti y que tú estás aquí para... para me voy a atrever, no sé si está bien dicho esto, para que Dios aprenda. Si Dios es omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. Pero ¿y tú? De eso se trata. De aprender a saber como Dios. Bien, no me voy a meter en en más charcos ¿eh? entonces comunica conmigo si estás interesado en en alinear tu vida pero con alegría con esperanza que eso lo dice mucho un, mi mentor ofrece esperanza pero esperanza genera la vida. Tu vida. Tu proyecto vital. Y eso lo hacemos alineando nuestra espiritualidad a nuestro día a día. Bueno. Voy a acabar, si me permites, como esto es como un acto espiritual. Eh, acabar como con una experiencia poético-meditativa en esto que es caed en la cuenta ¿te parece? voy a ir recitando meditativamente eh, unos poemas que creo que te van a ayudar para que caigas en la cuenta fíjate cómo empieza porque es podría ser llamado una especie de oración o invocación con la que a mí me gusta comenzar las, las clases los espacios de, del curso caed en la cuenta cómo alinear tu espiritualidad a tu día a día. Empezamos. Yo te convoco, luz, conciencia o paloma, para mi espíritu, vibración mientras somos un solo corazón. Ser como actúas, ¿con qué virtudes propias te sientes cómodo? ¿Qué brota natural y es sustancial en ti? ¿Qué te define? ¿Cómo te ves, te ven, tu nota tónica? ¿Qué te vibra y da paz? lo natural de ti. Al darte cuenta del fin de tus valores, hallas la fuerza, allanas el camino, das sentido a tu vida. Quizás valores aquello que te mueve, te atraiga, fluye y tengas la certeza de alinearlo en tu alma. Vamos tomando conciencia del qué como del quién, subiendo de lo denso a lo aéreo. Sintonizando al ser. Brota la vida, el sentido de todo, lo que iniciamos desde el centro empujados por la energía interna. Algo comienza, encaja en esa rueda que va alineando la vida que se crea en cada huella marcada. Y acabo. Salir, bajar la zona de confort del interior, forma parte del tácito camino hacia la luz. bueno, me despido ya recuerdo que soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, mentor de éxito espiritual y que estoy aquí para que sepas que puedes alinear tu espiritualidad a tu día a día para conseguir paz bienestar Equilibrio, armonía, alegría, fuerza, claridad. Puedes caer en la cuenta de que tú eres el responsable de tu vida. que la alegría forma parte de ella, cae en la cuenta, encuentra tu valor, reconoce tu valor, valora tu valor, ten fe en ti, en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces. Alineado a tus valores. Y conecta. Te espero en el curso CAED, que empezará en breve, en muy en breve, en unas semanas, estaremos.